Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. A pesar de las pruebas y de la complejidad que los tiempos actuales nos plantean en el diario Vivir, estamos en la última semana del curso. Y por supuesto, como semana de cierre del curso, vamos a, vamos a intentar realizar una, una síntesis, un resumen, un repensar aquellos temas que hemos desarrollado durante estas semanas. Para eso, contamos hoy día eh, con la presencia al otro lado de la línea de Rodrigo Hurtado, ahí está. Hola Rodrigo, ¿cómo estás? Muchas gracias por el tiempo que nos has podido dedicar a, esta, a este curso. Eh, Rodrigo tiene, como ustedes han podido ver allí en, su, eh, en la presentación del curso, más de 20 años en el desarrollo de eh, implementación y ejecución de proyectos de innovación educativa que tienen que ver con la incorporación de tecnología. Por eso nos pareció mucho más que relevante tu opinión, tu planteamiento frente no solo al curso, sino también a esta línea de desarrollo digital que la Universidad Abierta de Recoleta inició hacia fines del año pasado y el proyecto de de esta actividad ¿no? Bienvenido Rodrigo. Hola Cristian, un gusto de saludarte y a través de esta entrevista a todos los estudiantes que participan del curso de la Guardia Digital Educar en tiempos de crisis. Eh, partamos por una cuestión más general Rodrigo. Eh, por cierto, este curso, como todas las actividades pedagógicas de la universidad, se desarrolla en el marco de ciertos principios educativos que inspiran a la UAR, como por ejemplo la democratización, la inclusión, la transformación social. ¿Cómo se entiende, esa es la pregunta, la educación no presencial para la UAR, y específicamente en estos tiempos sociales, políticos, sanitarios, eh, de crisis, de emergencia, no? Bueno, como tú bien dices, de alguna manera, eh, todo lo que eh, impulsa la Universidad Abierta Recoleta tributa a la definición de sus objetivos estratégicos, eh, que son los que tú acabas de mencionar. Y la educación a distancia, la educación digital, eh, nosotros las entendemos como parte del esfuerzo permanente de innovar pedagógicamente con el objetivo de explorar nuevos formatos que puedan suponer un fortalecimiento de nuestra acción educativa orientada a aquellos públicos a quienes nos dirigimos de manera prioritaria. Desde ese punto de vista, tenemos la impresión eh, sincera, modesta, que Habida cuenta de la experiencia con que contamos en el manejo de estos eh, formatos, experiencia que adquirimos de manera pionera a partir de hace 20 años, nosotros tuvimos una relativa facilidad para girar eh, la planificación regular hacia estos formatos, extremando su utilización por sobre lo que ya habíamos previsto por la sencilla razón de que nosotros entendemos que estos formatos, eh, si bien no constituyen una panacea, son dignos de explorar y utilizar precisamente para llevarlos eh, a engrosar el, la panoplia, eh, nuestro arsenal de recursos para cumplir nuestra misión. Por lo tanto, eh, hemos extremado la producción en esta línea eh, ejemplo de ellos es este propio curso que tiene entre sus estudiantes a personas que están eh, en más de 20 países, lo que en sí mismo es la confirmación de algunas de las promesas que efectivamente esta pandemia vino a confirmar que entrañan estas eh, tecnologías educativas. ¿Cuáles son? la deslocalización del tiempo y el espacio, la eh, extensión o ampliación más allá de los límites que impone la presencialidad de nuestra cobertura y el alcance de nuestros temas, y por lo tanto, eh, que nos sentimos, por así decirlo, cómodos, lo que naturalmente no debe entenderse que nos, nos pueda alegrar eh, el contexto que nos llevó a extremar esta herramienta. Eh, interesante, Rodrigo, porque en varias partes del curso hemos hecho mención a que, a diferencia de lo que pareció ocurrir inmediatamente que empezaron los cierres de instituciones educativas, que obligaron entonces a muchas acciones en algunos, en algunos espacios, eh, se ve que planificadas y en otras bastante improvisadas. Tú has dicho, claro, la educación no presencial no es una panacea, entonces, tal vez podríamos precisar, aprovechando tu experiencia, eh, qué aspectos positivos y qué aspectos no tan positivos eh, tiene la, la educación presencial, digo, la educación no presencial, y que en ambos casos puedan coadyuvar a la transformación social, ¿no? Mira, partamos señalando aquellos que eh, se han demostrado en la práctica estas últimas semanas como un obstáculo u para el despliegue de la total potencialidad de esta herramienta y que no es otra cosa que el desigual acceso a estas tecnologías por parte de nuestra sociedad. Es decir, el ámbito del de acceso a tecnología reproduce las mismas desigualdades que se constatan en otros frentes o ámbitos del acontecer de las personas. He ahí una gran dificultad que eh, viene a poner precisamente paño frío o a imponer un criterio de realidad a quienes eh, pretendieron que era un recurso universalmente disponible y que nos podía permitir dar continuidad a los procesos formativos a distancia como si poco o nada estuviese sucediendo. Lo que no solo no se hizo cargo de ese acceso desigual, sino que quizás de algo más importante, que es la falta de preparación, la falta de generación de una cultura de uso de estos medios telemáticos por parte de las comunidades educativas. Eh, desde ese punto de vista, uno sostiene de que hay una especie de positivismo eh, tecnológico que eh, deja de considerar estos factores que son tan determinantes para un uso virtuoso por parte de las personas y de las comunidades eso es consistente por demás con la mirada dominante este liberalismo extremo que eh, hace de los seres humanos más bien los apéndices de la tecnología y no al revés hasta hace no mucho tiempo que se entendía que la tecnología era la extensión de nuestros miembros de nuestros brazos de nuestro cerebro y por lo tanto había un orden de relación que estaban al servicio de nuestras necesidades pero había una especie de eh, semismamiento, desde el acrítico respecto de las posibilidades de la tecnología. Por otra parte, eh, efectivamente las tecnologías permiten eh, una serie de virtudes que ya algunas de ellas las mencioné en tu pregunta anterior, por tratar de responderle Cristian, eh, y que en el caso nuestro las vemos eh, operando en toda su extensión y significado. Me refiero al hecho de que tengamos hoy día una cobertura que va muchísimo más allá que los límites de la eh, comuna de Recoleta, donde nosotros estamos eh, alojados, situados. Eh, naturalmente, dadas las eh, opciones eh, filosóficas, educativas, que inspiran nuestro proyecto, nuestro foco eh, está en América Latina, sin ninguna duda. Eh, y es así como estamos ya en un proceso sostenido de profundización de nuestras gestiones de redes y de aliados a nivel no solo nacional sino que internacional en el ámbito de la América Latina, repito, y eso sin duda yo creo que es una ganancia de este proceso que nosotros cuando eh, recuperemos un poco la calma vamos a tener ocasión de evaluar y proyectar en sus virtudes porque insisto eh, bajo ciertas condiciones, puede ser un gran coadyuvante para seguir impulsando en contextos de crisis los objetivos permanentes de una organización educativa como la nuestra. Y en ese sentido, es? Rodrigo, hay una línea que tiene que ver, me imagino, al, um, al aplicar eh, pedagogía no presencial con un intento de trascender, ¿no? de romper fronteras, como tú decías anteriormente. Y eso también se explica desde Recoleta. ¿no? Recoleta ha generado una serie de iniciativas que han roto fronteras por el beneficio evidente que han producido en sus vecinos, pero la UAR tiene la virtud de ser un proyecto que trasciende incluso las fronteras del país ¿no? donde también una cierta mirada latinoamericanista nos permite abordar eh, temáticas como esta por ejemplo, que son comunes, que no son comunes y que responden o se dan en realidades que no tienen nada que ver o no se relacionan directamente con el, est el estado de vida el estado político, social del norte del mundo ¿no? así es Así es, nosotros eh, celebramos, vemos como una tremenda oportunidad el establecimiento de estos vínculos eh, que trascienden la frontera física eh, los límites que nos imponen nuestra eh, adscripción o pertenencia a un territorio determinado y creo de que... En esa reflexión que nosotros ya estamos desarrollando pero que se va a profundizar cuando recuperemos también la posibilidad del diálogo presencial entre nuestros equipos de trabajo, con nuestros académicos, con nuestros estudiantes, entendemos que eh, hay una oportunidad enorme para recuperar el trabajo colectivo, la solidaridad como motor y nervio de la reacción humana necesaria ante la adversidad. Si uno mira con detalle, quizás el único elemento común que tienen las distintas estrategias que han enfrentado los países, por sobre ellas y a la base de ellas se encuentra la acción solidaria y humana. Y que, en los planos, y que en el plano de la educación no es menor, porque el proceso educativo procura construir horizontes de sentido eh, comunes para las comunidades. Y se da el caso que esta pandemia, dado su alcance global, nos permita abordar una misma temática con sentido para personas que están viviendo realidades nacionales, locales, de muy diversos signos. Creemos que una vez terminada esta crisis eh, y estando por verse cuál de sus efectos será más duradero y cuál de la llamada antigua realidad podrá nuevamente en nuestras vidas debemos hacer una profunda reflexión acerca de cómo rescatamos las tecnologías al servicio de la humanidad para sostener sus procesos formativos de desarrollo y crecimiento y ahora después de esta pandemia comprender su valor también para enfrentar situaciones de emergencia, gestionarlas adecuadamente y superarlas. Se han eh, desarrollado en, estos, en estas semanas eh, de cuarentenas parciales o totales en el caso de cada país algunas líneas comunicacionales sobre las cuales no puedo dejar de preguntarte tanto por tu experiencia como eh, en el ámbito de las comunicaciones digitales eh, en educación por ejemplo, ¿tú de verdad crees que con el cierre de lo, con la apertura de las instituciones educacionales se termina la crisis, se acaba eh, el momento de emergencia? Eh, ¿Qué nos queda entonces desde el punto de vista educacional, tecnológico, eh, cuando eso ocurra? ¿no? ¿Qué puede ocurrir por lo que avisoramos? ...de buen modo, vale decir, cuando ya haya completa garantía... ...de que nuestros jóvenes, adolescentes, niñas, niños... ...profesores, auxiliares, eh, asistentes de la educación... ...van a ir a un lugar seguro, ¿verdad? ...donde no van a arriesgar su, eh, su salud. Eh, supongamos que eso ocurra así... ...y que por lo tanto, efectivamente, empecemos a desarrollar la vida... ...donde ya podamos reunirnos. Con eso se acaba la crisis... Eh, ¿Qué te parece a ti esta expresión tan eh, manida en estos días de la nueva realidad, ¿no? de, la, de, la, de la nueva convivencia, de como una manera de aprender a vivir con el, el virus, eh, el COVID 19 Todo eso nos da cuenta más bien de una estructura comunicacional, de, una, de un de un ecosistema comunicacional que pareciera llevarnos a otro estadio, a un estadio más político eh, desde el punto de vista de la, de la convivencia social? Sin ninguna duda. Yo creo de que apenas despunta un debate de fondo que naturalmente la educación tiene que liderar en su socialización que tiene que ver con las condiciones que hicieron posible el surgimiento y la difusión o expansión de esta pandemia y sobre todo de las diferencias notables con que diferentes sociedades lo han enfrentado. Es ahí un tema fundamental, porque hoy día se habla con cierta liviandad de una nueva normalidad versus una normalidad que quedó atrás y que, en el decir de algunos, ya no volverá. Pero aquí lo que están eh, los temas que subyacen a estas valoraciones un poco... Peregrinas un poco carentes aún de evidencia, porque este se trata de una crisis que está cursando en este mismo minuto y por tanto necesitamos una distancia suficiente, uh -huh. hay un conjunto de cosas que ya llaman la atención y nos deberían eh, llevar a reflexionar. Yo tengo la impresión de que eh, esta crisis reveló una fragilidad que no se condice en absoluto con ese discurso exitista que ha impuesto eh, el liberalismo y, en particular, el neoliberalismo. Hemos visto que no es precisamente el mercado el, la herramienta, el recurso humano más idóneo para hacer frente a este tipo de situaciones donde lo central es el cuidado de las poblaciones, de los seres humanos. Eh, hay una sensación también de fracaso, no solo de las instituciones, eh, hablamos también de un fracaso del propio conocimiento. Las universidades eh, salen muy cuestionadas de este proceso, el, el sentido y la manera en que entendemos y producimos el conocimiento y su eh, desvinculación creciente debido a su alineamiento con las exigencias del mercado de las necesidades humanas más sensibles, más vitales entonces yo creo que eh, la aspiración por una parte de volver a la normalidad la tenemos que enfrentar con una mirada crítica porque hay muchas preguntas que responder, porque sin duda, y es de los pocos consensos que uno puede apreciar leyendo eh, las expresiones de expertos, académicos, políticos, es que esta situación nos viene a recordar que situaciones similares se van a seguir produciendo en el futuro, bien pudiesen ser un signo aún más grave, de origen sanitario o cualquier otra emergencia o desastre socio-natural eh, que en todos los casos apuntan a esta acción destructiva del ser humano sobre la naturaleza y que eh, es la mejor eh, expresión de esta preeminencia de valores economicistas por sobre una mirada humanista de nuestra propia convivencia. Y por otra parte, se habla de una nueva normalidad que con mayor razón empañarle su verdadera caracterización y cuando también entender se abren eh, peligros eh, que es imposible exagerar como por ejemplo la disolución del ser social y por tanto la dimensión política de la convivencia humana si bien uno a priori puede entender que en lo inmediato se hagan necesarias medidas de eh, llamado distanciamiento social uno también sospecha que particularmente eh, propicio para la mantención o incluso peor, la profundización de eh, visiones autoritarias que propenden a un control social exacerbado, ahora con una justificación tan fuerte como la mantención de la vida. Entonces, aquí lo que debemos estar es extremadamente atentos porque bien, dependiendo de las lecturas que prevalezcan del las lecciones de los aprendizajes que estamos obligados a extraer de esta crisis, pudiese, digo, surgir una sociedad mejor, que es el sueño que sin duda abrigan las mayorías de las personas, o la exacerbación de condiciones de desigualdad eh, bajo una égida, una férula eh, de signo autoritario represivo que nos vincula a las peores pesadillas distópicas. A propósito de esas pesadillas distópicas, uno no puede no, no, no, no. no puede dejar de pensar en, la, en escenas de novelas como 1984 o Un mundo feliz, de Orwell y Huxley respectivamente, cuando piensa en las alternativas que se están barajando para el regreso a las clases presenciales, ¿no? Esa, esas instituciones que se tendrían que mover con personas distanciadas a no sé cuántos metros, más allá de que si eso es o no es posible, eh, se transforma precisamente en la expresión concreta de esas distopías que nos parecían en su momento, y hasta no hace mucho atrás, tan exageradas como una ciencia ficción que nunca se iba a producir, pero si uno hace el ejercicio ¿no? reflexivo o anticipatorio de, de imaginar esa convivencia institucional entre sujetos que no se comunican, que están distanciados, que están permanentemente controlados, eh, no está lejos de lo que esas distopías anunciaban, ¿no? es realmente sorprendente que eh, en nuestro imaginario estaban precisamente en esa rama de la literatura o en cierto cine que aborda eh, mundos probables, eh, cierta ciencia ficción reciente que tiene su eje en lo que se llama el futuro presente porque la ciencia ficción como género viene sufriendo una revalorización de hace por lo menos 10-15 años pero a diferencia quizás de cierta eh, ciencia ficción eh, más antigua, cuando surge el género, que normalmente eh, situaba la trama de sus historias en un futuro casi indefinido, muy adelante, ahora el futuro y el presente, sobre todo en relación a estas posibilidades tan, tan apocalípticas, eh, tienden a fundirse en una suerte de continuo. Entonces uno, por ejemplo, ve, eh, observaba hace dos días atrás, si mal no recuerdo, una manifestación contra el primer ministro israelí en Tel Aviv, eh, donde la gente en una gran explanada se reunió, pero conservando un metro de distancia entre ellos. Entonces era eh, realmente sorprendente. Muy llamativo ver también esa adaptación a las nuevas circunstancias de aquellos que quieren también dar continuidad a su ser social, a su ser político. Por lo tanto, eh, veremos muchas cosas más y veremos, insisto, como lo, ya lo, eh, lo presenciamos, esfuerzo de parte del poder, de ciertos tipos de poder, eh, para enmascarados, justificados en eh, la gestión de la pandemia cómo aumentan los mecanismos de control social, cómo ahogan las visiones más críticas y cómo tratan también de buscar culpables en la lógica de modificar lo menos posible un orden de cosas que les ampliamente favorable. Entonces, insisto... Es la educación la llamada también, entre muchas otras instancias, pero quizás le cabe el, plan, el papel principal, a problematizar las elecciones, la enseñanza que nos deja esta crisis, eh, revalorizar las capacidades humanas propias, de las propias comunidades movilizadas por la solidaridad, movilizadas por esta inteligencia viva de la que dan eh, muestras tan a menudo personas que por otra parte no cuentan con una escolaridad eh, contundente. Entonces, aquí debemos nosotros estar muy, muy atentos porque también pensemos, eh, retomando quizás el contenido de tu primera pregunta, Cristian, que las autoridades en nuestro país y en muchas partes del mundo, hay que decirlo, pretendieron que aquí lo que había que hacer era por estos medios tecnológicos dar continuidad a los procesos formativos en lugar de aprovechar la excepcionalidad del momento para abordar cuestiones más sustantivas, más fundamentales. O sea, yo creo de que re re reflexionar sobre el cambio climático, la relación de la agresión del acción humana sobre la naturaleza, la relación entre animales y seres humanos, en fin, una serie de temas que eran bastante más interesantes que pretender que un muchacho en determinado nivel siguiera aprendiendo a sumar fracciones ¿eh? o cualquier otro contenido, que si bien son importantes y figuran en los currículums, le daba vuelta a la espalda a la realidad y se desinteresaba de cuestiones realmente urgentes de abordar y ya no la perspectiva de los expertos, de los gurúes, porque a mi juicio, afortunadamente, si hay una institución, un tipo de personaje que sale deteriorado de esta crisis, son estos portadores de verdades reveladas, que nunca tienen necesidad de explicarnos la veracidad de sus dichos y que van construyendo una sobre realidad que se impone a las personas de manera crítica sobre todo cuando están, han ejercido, eh, han más bien renunciado al ejercicio de un eh, razonamiento propio. Me parece eh, la reflexión en torno, por ejemplo, al uso de la, de la tecnología para la educación, la educación a distancia. También contempla cómo hacemos de este instrumento una, un medio, porque lo es, siempre es un medio, y es lo que hemos enfatizado aquí: una herramienta para incentivar aquello que, entre comillas, perdemos durante el desarrollo de este tipo de crisis. Por ejemplo, como tú apuntabas muy bien, la convivencia social, ¿no? Pareciera que los medios tecnológicos necesariamente son deterministas en el sentido de aislarnos pero desde otro punto de vista, si uno los intenciona en otro sentido, si uno se hace cargo de la realidad social, política, histórica, como tú señalabas, eh, y no aplica simplemente una receta que parece la más accesible en ese momento, pero en realidad no lo es tanto, si consideramos, por ejemplo, el tema de la, de la accesibilidad, si uno aplica esta receta, al menos debiera pensarla en perspectiva de sostener aquello que se va a ir perdiendo, ¿no?, aquello que se va a ir debilitando, si es que uno lo valora, por cierto, ¿no?, la relación social, la comunicación, el colaborar, el ser solidario con el, el, el otro o la otra, etcétera, ¿no? Entonces, esta herramienta, que lo es, eh, depende para qué la vas a usar. ¿no? Así es. Profundizando respecto de esta pretensión equivoca en un doble sentido, de que existían las condiciones materiales, es decir, el acceso a la tecnología, por una parte, y el querer utilizarla para darle continuidad al proceso formativo tal como lo concebimos y estructuramos con la anterioridad a esta pandemia, lo que desnuda es el alineamiento de la educación que está al servicio de los procesos económicos productivos ya no lo está a para la emancipación humana para la construcción de sociedades más libertarias más igualitarias, etcétera. pero por otra parte eh, nosotros no podemos caer en un discurso eh, ludista anti-tecnología más allá de los peligros que entraña porque conducidos bajo criterios objetivos claros puede reportar enormes beneficios desde ese punto de vista nosotros extraemos al menos dos obligaciones inmediatas que ya como universidad abierta recoleta estamos explorando en velocidad y es avanzar hacia la dotación de, de eh, un enriquecimiento, un fortalecimiento de la infraestructura tecnológica comunitaria popular, eh, llámalo como quieras. Y pensamos dar pasos en las próximas semanas, meses, para, por ejemplo, dotar de conectividad a toda la comuna. Y lo queremos hacer desde el primer día, usando tecnologías apropiadas, es decir, de código abierto, cuando sea posible. Eh, desde el punto de vista del hardware también, con hardware libre. Y con software libre, porque si construimos redes y capacidades de transmisión de datos se impone inmediatamente qué vamos a poner sobre esas carreteras por así decirlo entonces estamos trabajando porque sospechamos que estas situaciones se van a producir en el futuro eh, nuevamente quizás con un signo más devastador que el que hemos conocido hasta ahora y nosotros nos vamos a preparar es decir vamos a retomar una bandera que por lo demás al inicio de la difusión de internet fue parte del discurso de muchos gobiernos del mundo que era eh, ...otorgar acceso universal a estas nuevas tecnologías. Pero por otra parte, y enhorabuena... ...creemos que son otros formatos, más allá de Internet... ...que también han salido revitalizados... ...y que nos deben envolver la mirada sobre ellos... ...como la radio, como la televisión... ...que a diferencia de Internet, sí son de eh, acceso universal. Por lo tanto, quienes nos sentimos llamados... ...a cumplir una función social de fortalecimiento de nuestras comunidades, vamos a avanzar en densificar, en fortalecer la infraestructura tecnológica, diversificar los soportes, rescatando los usos educativos de la radio y de la televisión, pero por sobre todas las cosas, en todos los casos, avanzando con las propias comunidades para construir con ellos esas capacidades, para empoderarlas, porque, por ejemplo dentro del diseño tecnológico que estamos visualizando para avanzar en este objetivo de iluminar y otorgar acceso a Internet a toda la comuna. Eh, el modelo consulta considera que sean los propios vecinos, las propias organizaciones vecinales quienes hagan mantención de esa infraestructura que vamos a utilizar. Son ejemplos de las lecciones que nosotros estamos sacando como todo lo que eh, se hace en Recoleta, nosotros el modelamiento de las soluciones lo, lo vamos a abrir inmediatamente a cualquier comunidad u organización interesada en beneficiarse de eh, nuestros eh, avances de nuestra experimentación en la medida que considere que eh, le aportan eh, luces para abordar eh, temáticas similares, estamos explorando esta solución en red con otros países de América Latina porque pensamos que la cooperación internacional, tal como lo conocíamos hasta ahora, también ha sufrido un tre tremendo remesón y es la cooperación sur-sur, es decir, entre aquellos países donde compartimos muchas de nuestras problemáticas, la que tiene que salir fortalecida también después de este proceso. Y eh, así, en un orden amplio de iniciativas que eh, van a suponer adquirir nuevos conocimientos y proyectarlos hacia nuestras comunidades y a todos aquellos que puedan encontrar algún valor en ella porque no nos olvidemos, Cristian la Universidad Abierta Recoleta es un proyecto eminentemente educativo pero que se inscribe en un proyecto político mayor que procura ni más ni menos la búsqueda de alternativas a los modelos de desarrollo en los que sin ninguna duda está la principal responsabilidad a la hora de buscar la razón de lo que nos está sucediendo por lo tanto, si bien... Esa constatación tiene en su auxilio mucha evidencia que se incrementará con el correr de la semana, los meses. No, si no podemos, insisto, suponer inocentemente de que eh, vamos a evolucionar casi de manera natural. Nos vamos a deslizar por una pendiente de bondad que nos va a llevar a la construcción de una sociedad mejor porque hay poderes eh, enormes que están extremadamente interesados en la conservación, su prebenda y que no va a transmitir como lo hemos visto eh, en que esa conservación pueda significar la muerte de comunidades enteras. En ese sentido, Rodrigo, para ir hablando, ya que lo estás haciendo de la perspectiva de, de la universidad, eh, tenemos en este momento alrededor de no sé, 3.000, 4.000 estudiantes que están en estos cursos digitales, algunos de ellos probablemente tienen un primer acercamiento con este curso y con esta experiencia al proyecto, a la institucionalidad, a la, al proyecto educativo de la Universidad Abierta de Recoleta, que como tú has señalado, trasciende, o mejor dicho, se inscribe en un proyecto político mayor, claro, que es el proyecto político que ha encarnado... El gobierno comunal desde la administración del alcalde Jadwe. Entonces, para cerrar, digo, alguna reflexión que a ti te parezca relevante, que a ti te parezca interesante respecto a... ¿Cómo podemos seguir en contacto? ¿Cómo nuestros estudiantes y nuestras estudiantes pueden seguir vinculadas a la universidad más allá de, los, de la realización de los cursos propiamente tal? ¿no? Eh, ¿En qué otros ámbitos la universidad tiene o tendrá eh, acciones para seguir creando esta comunidad educativa? que como toda comunidad educativa, ciertamente se forma en el ejercicio pedagógico, eh, como estudiante o como docente, pero que en tanto comunidad debiera eh, trascender a eso, ¿no? a, esta, a una conexión más permanente, más allá de solo la realización de los cursos. A ver, Chatti, creo que he adelantado algunos elementos para intentar uh -huh. responder tu invitación a una reflexión final. Yo creo que como proyecto nosotros de alguna manera eh, hemos salido fortalecidos en dos momentos consecutivos de naturaleza extraordinaria. No olvidemos que en Chile esta pandemia atiene en un contexto previo, anterior, de crisis política y social. Que es el llamado estallido social que arranca, como todos sabemos, el día 18 de octubre del año pasado. Ese estallido generó contenidos, reflexiones, demanda que están perfecta, perfectamente alineadas con los objetivos emancipadores de nuestro proyecto educativo. El segundo momento extraordinario excepcional de emergencia es el que hoy día estamos enfrentando y que puso a prueba nuestras capacidades tecnopedagógicas que se, han, se, se pusieron de inmediato al servicio de temáticas relevantes Perdón para abordar esta crisis. Entonces, yo creo de que en lo institucional nosotros salimos fortalecidos porque hemos ido eh, afilando nuestras propias armas, hemos ido aumentando el fiato de un equipo profesional tremendamente capaz en lo técnico y profundamente comprometido en el desenvolvimiento de los beneficios de nuestro eh, quehacer en favor de toda nuestra comunidad educativa pero también se han fortalecido, profundizado y diversificado nuestras relaciones institucionales. Eh, con nuestros aliados de la primera hora, que sin duda son la Universidad de Chile y la Universidad de Santiago, estamos desplegando una cantidad importante de actividades eh, que dan cuenta de la confianza y sintonía recíprocas eh, a la hora de leer y deducir nuestra responsabilidad frente a la gestión de la crisis pensamos que estos hechos eh, más allá de que hoy día nuestros esfuerzos se concentran como es lógico y natural en aportar a la superación de la crisis nos van a dejar un material riquísimo para reflexionar en una perspectiva mucho más estratégica de mediano y largo plazo respecto de nuestra verdadera condición en la vida podríamos decirlo eh, y desprender de ellas eh, las conclusiones que nos permitan profundizar nuestra vocación de construcción compartida, apostar a la colectivo por sobre el individual, apostar a la, a la valoración de los bienes públicos, porque ahora todo el mundo descubre, eh, incluso en boca de eh, notorios eh, defensores del, del orden establecido, que un aparato sanitario público es un factor crucial para enfrentar una solución de este tipo. Y comprenden que el bien común solo puede ser servido de esas estructuras estatales, mientras que el objetivo primario básico del accionar privado va a ser la utilidad la ganancia privada. Entonces, contra ese telón de fondo de una discusión que tiene que ver con el tipo de sociedad en la que queremos vivir se abre un sinfín de oportunidades en ámbitos específicos, incluida la relación de la educación y la tecnología, que insisto, no la podemos reducir a las tecnologías de advenimiento más recientes como Internet, sino que a todos aquellos medios que eh, nos puedan permitir soslayar barreras físicas en un momento determinado. Nosotros, como Universidad Abierta Recoleta, seguiremos profundizando en estas convicciones. Queremos reflexionar, investigar y producir conocimiento al respecto de esta situación. Conocimiento, herramientas y estrategias que en todos los casos serán abiertas y puestas a disposición de todos aquellos que vean algún valor en ellas. Seguiremos en un diálogo con nuestra propia comunidad en primer lugar, pero ampliándola a todo el país y a todos estos países con los que ya estamos empezando a trabajar, quiero mencionar para cerrar que estamos en un trabajo importante con Argentina, con México, con Ecuador eh, y se están de desplegando otras relaciones que procuran desde una visión compartida la responsabilidad social, de amor por la humanidad, de saber encontrar nuestro lugar frente a los desafíos del presente y del futuro. Bien, Rodrigo, muchísimas gracias por tu reflexión. Estamos, como lo hemos dicho insistentemente, en una etapa del curso en la que... Lo relevante es retomar buena parte de lo que hemos desarrollado en él y empezar a llevarlo a nuestro espacio, a nuestra vida, a nuestro lugar de trabajo, de relaciones personales, familiares, amicales, en fin, eh, porque la, el, saber, eh, el saber por sí solo, el saber por saber para nosotros no tiene mucho sentido, sino en cuanto significa transformación social, significa reflexión, significa crítica, Significa la posibilidad de abrirse y de construir conocimientos personales y colectivos que nos hagan una sociedad mejor, más humana, más solidaria como en alguna medida es lo que expresa el propio proyecto de la Universidad Abierta de Recoleta y todos los proyectos que se han llevado a cabo como dije antes en último último tiempo en la la en, la, en esta comuna que se proyecta no solo a Chile, sino al mundo latinoamericano. Así que te agradezco mucho, eh, estimado Rodrigo. Eh, invito a todas y a todas a seguirnos una vez terminado el curso, ¿verdad? En nuestras redes sociales, en nuestra página web y, por cierto, en las restantes ofertas de cursos, tanto digitales como en otras modalidades, que vamos a tener durante este año. Gracias por tu amabilidad, por tu tiempo y seguimos adelante en este proyecto, ¿no? Gracias a ustedes, contento de formar parte de este esfuerzo que quiso responder con acciones concretas y contundentes para aportar a las comunidades educativas. Es el primero de muchas acciones de ese tipo que vamos a impulsar, por lo tanto los invitamos a continuar eh, reunidos, en contacto interesados, informándonos de todo lo que estamos haciendo, vienen nuevos proyectos que comparten el mismo sino y eh, están todos y cada uno de ellos pensados para eh, nuestra comunidad bien Gracias y con ustedes nos seguimos encontrando en esta última semana en que desarrollamos eh, contenidos, en que desarrollamos aprendizajes con elementos nuevos porque ya sabemos que en la sexta semana fundamentalmente nos dedicamos a la sistematización y al desarrollo de las actividades que corresponden al trabajo final del curso. Gracias. Y siempre, siempre les deseamos que estén muy bien en sus espacios, en sus países, en sus comunidades. Muchas gracias.